Thank <music> you. Qué, onda amigos de YouTube, estamos aquí en otro video para mi canal de tenis. Esta vez, como pueden ver, vamos a Brenda. A Brenda como compañera nos va a dar sus, sus comentarios y experiencias con estos zapatos modelo Floating Gone de, de firma, que pues a mí yo los usaría aunque son de mujer, porque siento que para el calzado pues, cualquiera, o sea, no, no, no importa que sea de mujer o no eh, si te sirve para correr y tienen tu número, tú póngelos así que coméntanos qué, qué has sentido con estos pequeñines número 25 25 <risa> centímetros ¿su este, ¿so precio? ¿qué tal? ¿accesible? Sí. ¿sí? demasiado a comparación de otras marcas como es lo que les estoy diciendo tanto en estos videos, este, las marcas mexicanas tienen un precio demasiado accesible y pues, tienen una calidad excelente para a mi, para, a mi parecer, perdón, porque en este modelo nos encontramos con mucha, mucha ligereza y tecnología de amortiguación, así como en la suela tiene sus secciones y pues demasiada ligereza para mi parecer porque incluso se puede ver la luz a través de esta malla que tiene aquí y tiene un soporte de de duquimus que era un similar al vinilo para pues, evitar que se despegara de tu suela y que darle más resistencia a la puntera cuéntanos más experiencias de su, de su uso este, ¿qué tan cómodo los sentiste la caja nada más yo, alguna molestia mm, pues al principio Ah, buena amortiguación. Pero sí, se, se le nota en su talón. Este para correr distancias cortas, distancias largas, caminatas largas, mucho tiempo parado, ¿hicieron cómodo? Sí, sí, sí, sí. Lo, lo hemos vivido, hemos caminado un día entero sí. con esto. <risa> y sí creo que hacen bien su trabajo de comodidad su ligereza para correr está perfecta tiene transpiración es un zapato elegante un diseño que tal te llamó sí. los los que son demasiado bonitos sí me mucho por por la estética uh -huh. sí es, es un punto como que variable puede que a veces te encanten como se ven los tenis pero no, no sean muy buenos o puede que con, como con estos se vean demasiado bonitos demasiado elegantes y sirvan para lo que son ¿no? ¿Qué, ¿qué más les podemos decir a, a nuestros espectadores sobre los tenis de amigos? bueno amigos proseguimos con un tema importante en los zapatos de Ronnie el, el ajuste ¿cómo sentiste tú de, de abrazado al pie de este zapato? ¿Lo sentiste extra apretado, flojísimo, que se te mueve el pie adentro y lo sientes incómodo o en su punto medio, donde debe estar? Mm, es en su punto ¿En su medio, punto 6. muy bien. Es, este, también puede que eso influya dependiendo de tu tipo de pie, pero para eso tenemos las agujetas y sus seis ojillos de, de ajuste, que yo en lo personal me gusta demasiado apretado el zapato, entonces les recomendaría que usaran el último pillo de una manera que en algún video les dejaré como ponerla. pero si no, pues tienes libertad total de ajuste puedes dejarlos flojitos, puedes apretarlos al máximo y realmente te va a resistir porque la parte media del zapato es una, es una malla medio plastificada que, que pues sí tiene una resistencia buena y hace el trabajo de apretar bien el... Puente, digo, el puente del pie y, y la zona del empeño y pues la puntería, ya les dije, es muy transpiratoria muy este, ligera, cómoda flexible y pasando a lo último la parte de atrás, encontramos que tiene un, un acabado de gamusa en la talonera ¿qué tal la talonera? ¿la sentiste cómoda? también esta zona acolchada está se, se ve que que no te va a causar ninguna incomodidad pero tienes buen ajuste en la puerta de atrás, no sé, si te sale el, mm, el sí, un poco sí, de repente Ajá. pero pues también depende mucho de ¿no? si, sí, depende demasiado de tu forma de apretado y si es que usas una o dos calcetas para correr yo en lo personal me acomodo con con una y apretando mucho los tenis pero si te sobra espacio recomiendo que uses dos calcetas y si aún te sobra espacio puedes meterle tú una, una plantilla extra para, para hacer que se llene ese vacío y tener un buen ajuste. Este, en general se ve que son duraderos los tenis y hay que tener cuidado con no rajarlos con una vara o algo así que vayas corriendo que te porque esta malla de la puntera pues sí se ve ligerísima y podrías tener algún problema de durabilidad pero pues si vas a correr en parques, pavimento, no creo que te pases, te los llevas a correr al bosque, ten cuidado pero pues para correr en el bosque creo que tienes otras opciones de tenis y en general tu puntaje de estos zapatos les das un... Vaya, vaya. Este, tomando en cuenta que si tuviste algún problema que, se, que sale el, el pie de la parte de atrás que al principio posiblemente está muy dura esta, esta costura y se puede lastimar pero pasando el tiempo y yo supongo que un 8-5 estaría bien 8-5 perfecto y bueno nada más se nos olvidó pero hablando de la plantilla el supongo que es la plantilla estándar que usa firma tiene un grosor medio y pues va a hacer su trabajo va a tener su buena comodidad y la amortiguación la tiene toda la suela así que... espero que les haya gustado este video y que hayan conocido un poco de los tenis de mujer esperemos traerles más ¿querés traerles más tenis? posiblemente en un futuro si es que conseguimos más material si no yo voy a estar buscando ahí con los contactos que nos permite analizar sus zapatos, así que bueno, muchas gracias Brenda, ¿Algo que decir de tus tenis? Um, se los recomiendo bastante, sí, un, un precio accesible y son prometedores. Una calidad media alta o alta, muy, muy buen diseño, a mí me gustaban demasiado, pero creo que los tenis negros son elegantes, así que tienes tu estilo, tienes ligereza, todo lo que un zapato para correr te exige, ahí lo tienes y este también les voy a dejar en la descripción el link de compra, creo que si sí los vi en su... y más abajito del link de compra les voy a dejar el link para el canal de Brenda les comparto su, su canal en la descripción, ella tiene contenido muy muy variado y Realmente dense una vuelta si tienen tiempo libre que ocupar. Bien, muchas gracias. Espero les haya gustado el video. Si es así denle like para sentir el apoyo y traerles más variedades de zapatos, de marcas, un montón de cosas. Así que es todo chavos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.